En los últimos tiempos los dentistas o odontólogos hemos notado un incremento aumento de los casos del bruxismo con un componente emocional o como bien decimos derivados del estrés. El bruxismo es un hábito por repetición que consiste en rechinar, apretar o una combinación de ambas los dientes durante la noche, durmiendo o durante el día y que normalmente suele ser una acción involuntaria por parte del sujeto o por parte del paciente. Para nuestros dientes, además del visible desgaste de que puede provocar el apretamiento de estos dientes, se identifican otras patologías derivadas de la pérdida de ese esmalte y que por tanto aumente el riesgo de contraer caries o la sensibilidad dentaria. Además, el bruxismo puede provocar otras patologías, como hemos dicho, a nivel dolor de cabeza, cefaleas, tensiones en el cuello, contracturas en espalda y también dolor en la articulación temporomandibular, que es aquella que une la mandíbula con el cráneo. Para identificar el bruxismo, en muchas ocasiones es el compañero o compañera que pernocta con el paciente el que detecta esos ruidos por apretamiento o rechinamiento del mismo. Además también, revisiones al odontólogo o odontóloga pueden detectar esas facetas de desgaste. Disponemos de distintos dispositivos que pueden ayudar a mejorar la sintomatología del paciente y a frenar los avances negativos que pueden tener para nuestra salud. Para ello elaboramos lo que llamamos férulas de descarga o férulas dentales, que suelen ser unos dispositivos plásticos que actúan cubriendo la faceta oclusal de los dientes, es decir, las caras con las que masticamos y también el borde incisal de los dientes anteriores. Conseguimos reducir el desgaste de los dientes, se diseñan de manera que se repartan todas las fuerzas al ejercer esa presión durante la noche y durante el día y que de esa manera sufra menos la articulación temporomandibular y toda la zona relacionada con cervicales, espalda, cuello, cabeza, etc. Este tratamiento tiene que estar abordado por más profesionales, fisioterapeutas que puedan ayudar o colaborar en relajar la musculatura de la articulación temporomandibular, la, la musculatura de los músculos masticatorios y la tensión en cabeza-cuello. Y además se tiene que combinar con una psicoterapia y con técnicas relajantes. También puede ayudarle a estos pacientes el evitar el consumo de cafés o sustancias que puedan activar eh, su nerviosismo y además se pueden coadyuvar con terapias como la meditación el yoga u otras prácticas que suelen ayudar mucho a relajar a la persona, evitar estos episodios de estrés y por tanto que se reduzca en origen el bruxismo. Si crees que puedes estar sufriendo esta patología o crees que puede ser un paciente que está apretando los dientes durante la noche o durante el día, ante cualquier duda siempre acude a tu odontólogo o odontóloga de confianza.